Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo que subimos hoy nos gustaría uh, comentaros, dar una guía de uh, cómo poner la plataforma Atas en marcha. Es una de las preguntas que uh, nos llega uh, por privado, ¿vale? Entonces, pues hoy subimos un vídeo uh, donde, pues, desmistificamos eh, lo, lo difícil que es, ¿no?, de poner, de poner la plataforma en, en funcionamiento. Hoy estoy acompañado con Ander. Ander. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Les presento a Ander. Eh, es un trader, una gran persona. Uh, es alumno de, mi alumno de hace dos, ¿De hace? tres años. Ah, tres añitos. Tres años. Y al día de hoy, pues, forma parte del equipo Armagas. Eh, Ander, bienvenido. Muchas gracias, Eli. <ríe> Vamos a ver si conseguimos el reto que, que nos hemos propuesto. Sí. Para hacer para, para, para hacerlo el vídeo un poco más interactivo, vamos a poner el cronómetro ¿no? para saber exactamente cuánto, cuánto tardamos ¿no? en poner la plataforma en, en, en funcionamiento. Así que, Andrés, cuando quieras. Venga, a ver si somos capaces en menos de cinco minutos. <risas> vale. Venga, os vais a la, a la página que ya muchos conocéis, es en la esquina superior derecha encontraréis el Login to Account. Los que no estéis registrados, vais a esta pestaña y accedéis. Y los que ya estáis registrados de antes, simplemente en el Login, ponéis el Mail y el Password. Entramos dentro. En la esquina, en esta esquina por aquí debajo, en la columna que tenéis en orden de los flow trading, en, la en el penúltimo lugar, download. Nos bajamos Atas, Atas download. Ya os aparecerá por aquí abajo el ejecutable. Como podéis ver, aquí uh, podamos elegir entre la plataforma Atas y Atas versión cripto. ¿no? Nosotros, los que seguís nuestro canal, sabéis que... Uh, Uh, operamos futuros, futuros de la bolsa CME, así que optamos por la opción de ATAS versión original, ¿no? digamos. Bueno, quien, quien esté interesado en bitcoins y compañía, pues ya sabe que tiene aquí sí. la segunda opción. Y de hecho, de hecho Ander, me vas, a, me vas a corregir si, si estoy equivocado, eh, la versión de ATAS Crypto eh, se distribuye gratuitamente, ¿verdad? De momento sí, como está en una fase de lo beta, de el vídeo. Vale, pues ya tenemos la plataforma descargada. Como veis ya tengo el icono aquí que puedo entrar en la plataforma. Aquí, como ha sido una cajita de Eric que me ha hecho eliminar mi plataforma <risa> para, para hacer el vídeo, pues bueno, <risa> mis datos ya están. De acuerdo, aquí tenéis que introducir vuestros datos, conectar y, y listo. Y ya veis que entráis. Entráis aquí y ahora sí que lo que nos quedaría es conectar nuestra plataforma a un Data Fit Demo, que para eso creo que Eric... Sí, me encargo yo de eso, te cojo la pantalla de aquí. Eh, en la descripción del vídeo os vamos a dejar este link, ¿vale? Eh, el... Es el de Broker Game Futures con el que podéis daros de alta y así tener el acceso al datacita temporal. ¿vale? Lo que voy a hacer yo aquí, bueno, ya ves, son cuatro campos. ¿no? Eh, le voy a poner mi nombre, mi apellido, correo y. Esto lo tenemos que luego borrar. <ríe> Tengo estos mis datos ¿no? personales. Sí, y, le... y si hay alguien que te quiera llamar, tú siempre estás abierto. ¿no? Sí, bueno, le voy a cambiar aquí, mira, le voy a cambiar aquí un, un dígito y así nadie. Subscribe. Es la data 14 días trial, ¿no? Bueno, supuestamente ahora me va ¿no? dentro de unos minutos me va a llegar el correo electrónico con el login y la contraseña, ¿no? Ah, ya me, el móvil me avisa que ya está. Para enseñaros cómo es. Aquí es el correo que llega de Orderflow Trading Demo Trading Account. Eh, Andrés te paso los datos, ¿no? Tenemos que poner username y password. Por 14 días, ¿eh? Bueno, ahora que ya él nos ha facilitado sus datos, nos vamos a Settings, Connection to Datafeed y añadimos esa data feed. Que era de Game ¿no? game futures. Como ya lo tenéis aquí, el sexto lugar. Y ponemos los datos que Eric me ha facilitado. Un momentito. Type, demo, sobre todo, porque como ya es lógico. Sí. Next. Conectamos. Esperemos que todavía haya salido bien. Acordaos. Dale, da, dale a connect. Eh, ¿Tienes un espacio de más o algo? No, en cuanto estabas copiando algo... Vale. Bien. Ahora. ¿cómo se nota la experiencia, ¿eh? Sí. <risa> la de si te has tenido que equivocar para saberlo directamente. Bueno, pues nada. Ya ahora cuando ya estáis conectados, como veis, ya empieza a fluctuar por aquí el indicador... De Order Flow, tenemos el gráfico de velas, como conocemos normalmente, pero a nosotros, como ya sabéis, nos gusta mucho más el Order Flow. Espera, espera, hay que parar el cronómetro, porque básicamente ¿no? el reto era bajar, dar, dar de alta, instalar la plataforma y ponerla en marcha, y básicamente eso está hecho. Bueno, seis minutos. Sí, más, aproximadamente seis minutos desde el momento de descarga, ¿no? Bueno, bueno no está mal. <risa> pero. Pero queríamos sí. hacerlo, tú me has dicho, en menos de 5, ¿eh? Y yo digo, uh, menos de 5, no sé si vamos a poder ver". Ya sabes cómo somos los españoles. Si yo te digo 10, pues hubieran sido... Eh, <ríe> bueno, pues, pues, pues, pues, sí. Buena, así. Hay que ponerse al neto para... Sabes que nunca vas a cumplir, pero estarás ahí. Vale, la siguiente duda. Claro, por defecto, nada más ingresamos a la plataforma, el gráfico sale tal y como vemos en la pantalla de Amber, ¿no? velas Con el indicador, bueno, con esos uh, circuitos que que indican uh, las transacciones que se cruzan a tiempo real, ¿no? Eh, verde, rojo, askovit. Eh, para poner el gráfico de order flow, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil, ampliando en atas para ampliar, simplemente hay que irse a la barra de tiempo que veis aquí abajo, apretar el botón izquierdo y mover el mouse. Y ya como veis, a medida que vamos ampliando la imagen, de esas velas japonesas de toda la vida, nos aparece el over. Cada cluster con su bit y su as mm -hmm. claro. Vale. Otra, otra duda que te voy a hacer, y con eso terminamos, es, eh, también es una pregunta que me hacen muchísimo por privado, es cómo sacar el ruler, ¿no? Cómo sacar, eh, medir la, las distancias. Muy fácil, supongo que todos ya tenéis un mouse con una ruedecita en medio, ¿no? El típico mouse antiguo eran dos botoncitos, pues los de ahora, la mayoría ya tienen su ruedecita justo en medio. Apretáis la rueda en el punto inicial donde queréis empezar a medir y estiráis y movéis el mouse hasta el punto final que queréis medir. Y como veis, sin soltar, sin dejar de apretar la ruedecita que hemos hablado. Sí, 18 tics, ¿no? Hablamos de f 500 Tres velas... Y incluso el a toda esta información. ¿De acuerdo? De aquí, pues para arriba. Segundo ejemplo. Lo mismo. Uh -huh. Una vez soltáis la receta ya veis que desaparece. Es muy rápido, no hay que hacer mucho Vale, bien. Eh, creo que hasta aquí el vídeo. Mm, espero que os haya sido útil. Este ejemplo de sacar el ruler, bueno, espero que os sirva para medir solamente las ganancias, ¿no? No tanto los top losses. Y si tenéis eh, alguna duda, queréis que en los siguientes vídeos ¿no? expliquemos uh, el uso de un indicador en concreto, os invito a que nos dejáis la constancia, ¿no? que no lo dejéis saber en los comentarios debajo de este vídeo. Y nada más. Gracias, Ander. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Suscribiros al canal, ¿eh? Chao. <risa>